¿Qué esperas para hacer la mejor movida del año con Expo Móvil Ban Reservas 2021? Te damos respuesta inmediata. Cotiza ahora a través de nuestro WhatsApp 809-242-8208 o nuestro correo electrónico cotizarvegamovil.com. Puedes visitar cualquiera de las sucursales de Vega en Santo Domingo, La Vega, Santiago o Punta Cana. Recuerda que te llevamos tu vehículo hasta la puerta de tu casa. Vega es el dealer oficial de Expo Móvil Ban Reservas 2021. Vega Móvil, vamos más allá.